Tú nunca has estado en una tormenta igual a esta. El viento sopla con tanta fuerza en tu espalda que casi no necesitas caminar porque sientes que te empuja hacia adelante. Miras al cielo y ves a los pájaros jugando en las ráfagas de aire. ¡Qué divertido sería ser un ave y volar! Ahora el viento se hace más fuerte inesperadamente su fuerza levanta tus pies del suelo y comienzas a flotar con el viento esto es increíblemente divertido puedes volar tan alto como lo desees y dejar que el viento te lleve a lo alto del cielo mientras flotas con el viento, percibes un sentimiento de libertad en tu corazón. Si quieres, puedes moverte en círculos en el aire o descender y volver a subir rápidamente. Puedes hacer lo que desees. Gradualmente, sientes que el viento se calma y te regresa al suelo suavemente. Cuando lo sientas oportuno, comienza a sentir nuevamente tu cuerpo y abre los ojos. Tu corazón aún continúa lleno de liviandad y libertad.